Un mar de gas se habría encontrado en el sur de nuestro país, en el Chaco. Atravesaría tres departamentos. Para hablar de este tema y otros, vamos, y hemos invitado al viceministro de Exploración y Explotación, Carlos Torrico, a quien le agradecemos. Buenos días, viceministro, muchas gracias. Buen día, Diego. Buen día a toda la audiencia de Javier Yal. Bueno, hablemos acerca de este mar de gas, como se ha denominado, que se ha encontrado en el Chaco boliviano. Bueno, efectivamente, con la perforación del de pozo Boyuy X2, el pozo más profundo de Sudamérica, eh, se ha descubierto eh, una mega estructura profunda eh, que se extiende por todo el Subandino Sur. Eh, y este, este Subandino Sur, que es un conjunto de, de serranías, se abarca los departamentos de Tarija, eh, Chuquisaca y Santa Cruz. ¿no? Entonces la magnitud de este descubrimiento puede ser asemejada a, como se decía, un mar de gas. ¿no? Entonces, lo que, lo que es el celito más importante de la perforación de, del pozo Boyuy, ¿no? justamente que ha sido catalogado como un éxito geológico, ¿no? y ahora es bastante discutido por, por los geólogos de distintas partes del mundo. Eh, viceministro, ¿cómo va a ser el tema de la redistribución de las regalías, teniendo entendido que eh, es un megacampo, podríamos decir, o un mar de gas que atraviesa tres departamentos. Ese tema es bueno que lo aclaremos, Diego, y es muy buena la pregunta. Eh, el descubrimiento que se ha realizado con el pozo Boyuy, el hallazgo de gas que se ha, que se ha alcanzado con, con, el, con la preparación del pozo Boyuy, eh, está ubicado en el departamento de Caraparí, en la provincia de Gran, Gran Chaco. ¿no? O sea, lo que pasa es que la mega megaestructura se extiende, no por todo el Subandino Sur, pero lo que hay que hacer es perforar en otras áreas, se tienen 43 áreas de interés hidrocarburífero en el Subandino Sur, ¿no? y en las cuales existen campos en producción como Margarita, Huacaya y otros pues, como Incahuasi y demás por citar algunos, y también existen otras áreas de exploración ¿no? como acero, en la cual se va a perforar el pozo Ñancahuazú, Ñancahuazú X1, ¿no? en la que se tendrá que ver en, en, en la medida de las posibilidades y la planificación de las operaciones si se puede alcanzar este Guamampampa Profundo o Guamampampa Quipe que se lo ha bautizado por, eh, en, en guaraní. ¿no? Entonces, cuando se perforen pozos en, en distintas áreas de de Santa Cruz o Chiquisaca, no y se pueda alcanzar este huamampampa profundo, ahí sí recién ya se van a poner a obtener ingresos por la producción de hidrocarburos de esos megacampos que se vayan a descubrir en esas áreas. ¿no? En este momento, con el descubrimiento, de, con el, el hallazgo de gas y de esta megaestructura, ¿no? eh, las regalías por la producción que se vaya a dar y que va a ser fruto de, de las pruebas que se van a realizar posteriormente, ¿no? van a ser determinadas en, en cuanto a cantidad y calidad, eh, van a beneficiar eh, al departamento de tarifa. En primera instancia, hasta que sí, se empiece sí. a perforar en los otros departamentos. Efectivamente, no la norma indica que las realidades se pagan en el punto de fiscalización. ¿no? Entonces, corresponde al departamento productor, eh, las realidades. Ahora, viceministro, ¿se tiene estimado cuándo empezaría a eh, extraerse Gas. Ese este tema también es importante mencionarlo. Solamente para que el, la gente tenga idea, la perforación del pozo Boyuy va a tomar hasta fines de, de febrero. En el cronograma está 23 de febrero, cien, eh, 650 días de perforación, operación de perforación. Pero antes se realizaron muchas actividades previas, ¿no? Estudios de geología, de geofísica, sísmica. Eh, obras civiles lo que es la construcción de camino planchada que han, eh, que han a, a alcanzado más o menos 1050 días después del 23 de febrero ¿no? se tiene proyectado hasta el 25 de abril realizar operaciones de evaluación de, de la formación y prueba de pozo prueba de producción con, eso se va a ter, con, esos, con esas operaciones se van a determinar justamente como te decía anteriormente la cantidad del hallazgo la cantidad de gas hallado y los niveles de producción que se van a alcanzar ¿no? entonces a partir de ahí lo que comienza es las, son las operaciones de tendido de líneas para poder conectar el pozo con la planta de margarita ¿existe alguna estimación eh, sobre la cantidad de TCFs de gas que podría haber en este mar que se ha denominado? Eh, como te decía anteriormente eh, se tienen que realizar las operaciones de evaluación y la prueba de pozo para poder cuantificar eh, la, cantidad que sea, la cantidad de gas de que, que se ha hallado ¿no? y los niveles de producción. ¿no? Entonces, en ese sentido, las operaciones que se van a realizar después de, de entre marzo y abril van a ser eh, vitales. Y hay un tema importante. Justamente se ha alcanzado más de, vamos a poner un, en, en kilómetros, 7.5. 8 kilómetros de perforación, estamos casi llegando a los 7.9 kilómetros de, de profundidad de la perforación. Estamos buscando entrar 100 metros más, que es el límite del equipo, para que se tenga un mayor espesor en la formación huaman-pampa, ¿no? ya que un mayor espesor eh, eh, incide mucho en, el, esa, en esa cuantificación que se vaya a tener ¿no? y en los niveles de producción. Dice sí, Ministro, ¿se tiene alguna, algún detalle técnico respecto a la calidad o pureza, me corrige si así eh, se califica, eh, la calidad del gas? ¿Existe? Eh, con, eh, con la prueba de pozo se va a determinar el, la composición del gas que se vaya a producir, pero por los estudios previos que se tienen, por las manifestaciones de gas y por todos los eh, aspectos técnicos que se manejan, a esa profundidad se produciría un gas que se denomina en la industria gas seco, ¿no? No implica que solo sea gas. Un gas seco es aquel que produce en superficie hasta 10 barriles de condensado, ¿no? Entonces, pero esa es la característica. Un gas rico puede producir muchísimos eh, barriles de condensado más, ¿no? Entonces, la composición del gas, ¿no? y por eso, por eso me refería a la cantidad, en cuanto a volumen y la calidad, justamente, en la composición que se tiene, se va a determinar eh, ...con esas pruebas, pero los indicios... Y, eh, ...tanto por la profundidad, las condiciones del pozo... ...que es un pozo de alta presión y alta temperatura... ...porque así se denomina en la industria... Eh, ...permite más o menos inferir que sería gas seco... ...lo que se produciría... ...no nos olvidemos que este pozo... ...ha alcanzado la estructura profunda... ...una mega estructura profunda... ...a 7.6 kilómetros... ...anteriormente los pozos alcanzaban una, una profundidad... ...entre 4 kilómetros y 6... Nosotros lo que hemos hecho es entrar y encontrar esta estructura profunda a 7.6 kilómetros. ¿no? Eh, ese es un hito eh, muy importante eh, que va en beneficio de, de todo el pueblo. ¿no? y Lo que hay que hacer es planificar, y es, ya estamos haciendo, tratar de proyectar de que de los 17 pozos que se tienen programados para perforar el 2019 puedan tener objetivos profundos y traten de alcanzar esta... Eh, el Pampa profundo en las respectivas áreas. Ahora, viceministro, para quienes somos neófitos en el tema, mucha gente que nos estará viendo, eh, llama la atención cómo es que se llega a determinar la existencia de un reservorio de gas a semejante profundidad, si nos puede explicar de manera pedagógica y, y, y entendible. Bueno, eh, si me permites, es el po la perforación de un pozo eh, ...es el resultado, como te decía, de, de la planificación... ...y la ejecución de muchas actividades... ...anteriormente se, perfor, se perforaban pozos, como te decía... A ...profundidades de 4 kilómetros hasta 6... ¿no? ...y se realiza justamente el diseño del pozo... ...después de una propuesta geológica... ...y lo que se hace es con ese taladro... ...que ustedes eh, han tenido oportunidad de ver... ...es perforar un hueco para alcanzar esa profundidad... Y, hacer que, ...y conectar la formación productora... ...con la superficie para que se pueda poner en producción... Entonces, en realidad es un hueco que se, que se, que se construye ¿no? durante varios meses y, y, y varios años en este caso. El Pozo Boyuy, hasta que alcance el objetivo, eh, en cuanto a tiempo se refiere, está en los, más de cuatro años y medio. ¿no? Entonces, es un desafío tecnológico el alcanzar una profundidad tan, tan grande... ¿No? De hecho, perforar profundidades como las que se perforaban antes, pozos con profundidades que se perforaban antes, como te decía, entre 4 y 6 kilómetros, ya revisten un desafío operativo, porque la geología de Bolivia es bastante compleja. Y ese es también un hecho importante y hay que relevarlo. El alcanzar esa profundidad con el pozo Boyuy ha hecho de que este sea un éxito tecnológico, porque se está aplicando la tecnología de punta que se utiliza en eh, agua, en mar. ¿No? Un sistema para control de presiones eh, que es eh, importante que claro, se Porque estamos tener. hablando de 7 kilómetros bajo la Tierra, el nivel de presión obviamente es diferente, entonces me imagino que la maquinaria también requiere un tratamiento diferente. Sí, todas las empresas que perforan pozos acá en Bolivia, las empresas petroleras que operan conjuntamente YPFB en el marco de los contratos que tienen suscritos utilizan tecnología de punta, ¿no? porque todas tienen que estar enmarcadas en lo que se denominan prácticas prudentes de la industria y la seguridad es un tema muy importante y vital que se considera ¿no? entonces es ahí que los equipos, la tecnología que se utiliza siempre va de la mano con, con los desafíos que se tienen y ahora toca planificar justamente eh, este, que esta tecnología esté disponible para poder perforar pozos de estas características Pozos profundos, pozos de alta presión, alta temperatura A profundidades como las que alcanzaba el pozo Boyu X2 Viceministro, ¿qué implica como país y como yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos Tener el pozo más profundo de Sudamérica? Eh, como Bolivia... Eh, como decíamos anteriormente, el Pozo Boyuy ha marcado un porque ha permitido encontrar la megaestructura Juan pampa a una profundidad que nadie pensaba que existía. En, eh, he podido leer en nuestro último tiempo que dicen que la megaestructura siempre existió. Por geología todos sabemos que, que sí, es así, pero nadie invirtió los recursos que está invirtiendo YPFB conjuntamente las empresas para poder eh, haber eh, realizado este hallazgo de la formación Juan eh, Entonces, es un hito, es un, éxito es un hito en la historia de la industria petrolera, es un éxito geológico que se traduce en los siguientes meses en un éxito económico y que, por ende, va a permitir incrementar las reservas en el corto plazo, incrementar la producción de gas y, por ende, incrementar los ingresos para el país por concepto de IDH y regalías y esto obviamente beneficia a todas las regiones en el desarrollo de diferente en la ejecución de diferentes proyectos de desarrollo, está el tema de la educación, salud, en eh, las universidades y bueno, al y final Bolivia todos vamos como a ver. Corazón energético también del claro, en sur, ¿no? Claro, coadyuva a, a consolidar a Bolivia como corazón energético de la región. Viceministro, para terminar, ¿cuándo termi eh, cuándo se tendría un estimado de la cantidad de TCFs y la calidad de gas que estamos hablando. ¿Me decía más o menos abril? Sí, de acuerdo al cronograma que se tiene con, que nosotros manejamos con, con Ministerio, conjuntamente y PFB y la empresa, se tiene en el cronograma hasta el 25 de abril, la conclusión de las pruebas de, de producción. No, obviamente puede ser más, menos días porque esto es un escenario ideal si todo avanza como debería ser. No, pero a veces hay algunas contingencias que hacen que se retrase algunos días, ¿no? Y estamos hablando, pero que en mayo ya se tendrían las noticias de la cantidad y calidad del hallazgo realizado con el pozo. Bolle, de repente, para el aniversario número 13 de la nacionalización de los hidrocarburos, nos dan la buena noticia. Es una gran probabilidad, existe una gran posibilidad de que ¿no? Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ti, Pablo, y a toda la teleaudiencia de... Muy bien, estuvimos con el viceministro de Exploración y Explotación, Carlos Torrico, hablando acerca del pozo eh, Boyuy X2, un mar de gas como se lo ha determinado. Estamos expectantes a saber la cantidad de eh, trillones de pies cúbicos de gas que se encuentra, de reservas que tendría y que se incrementarían en nuestro país. Vamos a estar atentos, por supuesto, a estas buenas noticias.